Hola, ¿qué tal, amigos? Este fin de semana debuta una de las películas de anime más increíbles de este 2018. Nos referimos a Fade Stained. Cinepolis con h Festival y Expo Mag nos invitaron, nos llevaron a la premiere este fin de semana en Veracruz, en Plaza Las Américas. Este viernes, sábado y domingo ya podrás disfrutar de todo el contenido alternativo que Cinepolis tiene para ti. Es decir, ya podrás ver en el Cinepolis más cercano la película Fade Stained. Está increíble, ¿verdad? ¿no? Vamos a ver todo lo ocurrido, este martes en la premiere estuvo increíble, los fans estaban fascinados, la gente se la pasó súper súper chévere. Ah, sí, estuvo en Rodrigo. Sí, estuvo buena. Pues estuvo bastante interesante y bastante bien, la verdad. Freddy Steyn es una de las franquicias más conocidas en el mundo del anime. Originalmente se trataba de un juego para adultos que fue lanzado para Windows y posteriormente para PS2. La cinta se ubica 10 años después de la última guerra por el Cádiz, teniendo como protagonistas a Sakura y Yashiro. Ambos se ven implicados en el más reciente conflicto por el Santo Grial y este encuentro parece que no haya existido anteriormente. Antes que nada es necesario mencionar que la cinta está totalmente dirigida para los fans, así que si no conoces ni un poco de la saga, es probable que te pierdas y que te confundas, ya que hace mucha, mucha referencia a los personajes que han salido durante esta historia. Es una forma muy interesante de brincar en el tiempo y conectar diferentes sucesos. Con tantito que te distraigas, al principio te vas a perder pon mucha atención en los detalles. Y aunque por momentos la historia puede llegar a sentirse lenta, hay escenas que parecen ser un poco innecesarias, pero la verdad es que la narrativa de la franquicia es increíble, si eres muy muy fan te va a encantar la forma en la que te van presentando cada uno de los personajes y cada una de las partes de esta película. El nivel técnico es increíble, tiene un manejo de luces excelente, se puede apreciar en los paisajes, en la parte nocturna. En las animaciones de las batallas, en la precisión de cada cosa y el 3D es increíble, simplemente fantástico. Se incorporan muchos elementos 3D sobre la secuencia, los edificios y las estructuras. La verdad es que si eres muy muy fan de Fede Statenet, te va a encantar Y si no eres muy fan de la serie te recomiendo que veas antes Fede y y Unlimited Blade Wars Para que le entiendas un poquito esta película La verdad es que la película está genial, eh, tiene cosas muy muy increíbles Además la película ya pronto se va a estrenar en todos los cinépolis del país Este viernes, este sábado y este domingo ya la podrás encontrar en el más cercano Además pronto va a llegar a Latinoamérica con el Chihuahua Festival, Expo Mac. Y Cinépolis nos invitaron a la premiere del evento Aquí te podrás ver el link con todos los detalles de esta película Hubo gente que ya la vio, ya la disfrutó y les encantó Yo la verdad la recomendarías para que la vayas a ver este fin de semana y es todo el contenido que tenemos de anime en el cine este fin de semana Muchísimas gracias a la Expo Map por habernos invitado Y muchas gracias a Cinepolis y a Konechiwa Festival por también esta invitación La verdad nos pasamos increíble en la premiere Sigue todo el contenido que tenemos para ti Y entra al link oficial de la mejor expo de anime de Veracruz Recuerda este 17 y 18 de febrero en el World Day Center de Veracruz Aquí en la descripción, aquí en la descripción Dejamos el link del sitio para que vayas y veas Tendremos a Candy Candy, tenemos a Carlita Castañeda Van a estar invitadas para toda la banda que le gusta esto del anime Ahí va a estar Así que todo el contenido que tenemos para ti Nos vemos en el próximo video con más anime